UD tiene una gran eh, capacitación y experiencia en la gestión y dirección de programas de posgrado y maestrías. Eh, bueno, buenos días para, para ustedes y buenas tardes para mí. Eh, yo les hablo desde UD Business School, soy Miguel Ángel Sánchez de Valenzuela y soy el director de la maestría de Comercio Internacional de la Movilidad y Presencial. Y bueno, es un placer saludar a, a nuestros compañeros, a nuestros eh, colegas de, de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en Ecuador, y vamos a empezar este seminario, pues un poco esta, esta conferencia, hablando sobre el sector logístico, sobre la logística. Bueno, eh, primero de todo, espero que todos estéis bien, que el tema este del COVID, del cual saldrá un poco también en esta, en esta conferencia, hablaremos de cómo, ¿no? de cómo está influenciando el, el factor COVID en la logística actual. Y hemos, con, y hemos eh, titulado esta conferencia como nuevos retos en el sector logístico y perfiles profesionales más demandados. Bueno, hablaremos primero sobre los nuevos retos que hay en el, en el sector logístico. Luego hablaremos un poquito, que es muy interesante, de los, de los nuevos perfiles o de los perfiles profesionales más demandados. Y luego también me gustaría hacer un pequeño debate o poner un pequeño vídeo por, por la actualidad, hablar un poquito de la actualidad. Es decir, me gustaría hablar un poco sobre... Eh, la famosa crisis de los contenedores, que nos está afectando tanto y puedo, ahogar, y puedo predecir que, que nos va a afectar más. Pues nos gustaría, me gustaría empezar esta, esta reunión o empezar esta, esta, este seminario, pues invitando a todos a la participación. Bueno, como les comentaba, les hablo desde, desde Madrid, desde nuestro campus de EUDER Business School, la Escuela Europea de Empresas, eh, le hablo de, los hablo desde Madrid y, y, bueno, pues es un placer para mí el poder estar con vosotros. Bueno, me gustaría un poco hablar en, en, esta, en esta charla que vamos a tener, en este seminario, en, en potenciar la logística, es decir, eh, yo he titulado este primer punto que vamos a tocar, es qué ocurre cuando tu logística no permite que pare tu actividad. Es decir, lo que quiero explicaros lo que quiero llegar a, a, a, a, a comentaros es que parece de cierto modo una locura o parece un, un, un cierto modo una locura que en algunas ocasiones la logística toma la fuerza en el engranaje de las compañías, que pasa a ser de una parte de la misma de la misma compañía a ser la parte dominante de la actividad. Incluso con un peso importante mayor que las ventas. Es decir, el sector logístico, eh, en los últimos años hemos asistido a un cambio de percepción sobre los procesos logísticos. Pasando de un pensamiento en el cual la logística era una commodity, que es una commodity? Es ese proceso de bajo nivel mmm, que no diferencia o que no nos da la diferencia frente a nuestros competidores o en el sector. Pues la logística ha pasado de ser en una empresa ese commodity a ponerse como uno de los principales elementos de diferenciación. Es decir, eh, con el, y, y comentaremos un poco más adelante, el, el departamento logístico, la logística de la empresa ha pasado de ser algo de un departamento, de un simple departamento, a que muchas veces es el hecho diferenciador que hace que una empresa te lo hace. Ahora mismo todos tenemos una, una mentalidad de, de la rapidez, de que lo queremos ya. El comercio electrónico, el e-commerce eh, ha potenciado mucho esta, esta mentalidad, esta educación que nos han educado en que lo queremos ya. Queremos un clic y lo queremos tener al, al día siguiente. Entonces, la diferenciación de una empresa no es que tenga el producto ya o el precio, siendo el precio, como siempre decimos, muy, muy importante. Pero a igualdad de precio o incluso a un precio mayor, lo que manda es la logística. ¿Cuándo me lo van a entregar? Estamos en una... Eh, o, o hemos acostumbrado a nuestros clientes, a nuestros consumidores, a la inmediatez de todo. Y la logística juega un papel fundamental en esto. Es decir, el departamento logístico pasa de ser un commodity, de ser alguien más que tiene que estar, porque hay que entregar ese producto, a ser fundamental en la estrategia de la empresa. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es que la logística sea el principal elemento de diferenciación. Bueno, el empuje hacia estos cambios se lo tenemos que dar, por un lado, a la labor de empresas, sobre todo al comercio electrónico. Es decir, esto que os comentaba antes de lo importante que es para todos nosotros, esa inmediatez, pues se la debemos al comercio electrónico. Hacemos un clic y lo queremos mañana. El, posiblemente el, el ejemplo más claro que tenemos es con Amazon. Amazon en ciertas ciudades, os hablo un poco en Madrid, en Madrid tenemos servicio hasta de tres horas. Es decir, hay ciertos productos que te los entregan en el, en el mismo día. Pero ya no coincidimos esto de que mañana nos lo entreguen o pasado nos lo entreguen. Esto, esto ha hecho que haya un cambio fundamental por el e-commerce. También me atrevería a decir o podría decir que este empuje a la logística, a la logística ser uno de los puntos claves en nuestra empresa, también se debe al tema de la pandemia, a la nueva realidad que estamos viviendo con el COVID-19. ¿Por qué? Porque desde nuestra casa hemos estado encerrados, hemos estado aislados, no hemos podido hacer compras y hemos descubierto que podemos comprar y que lo tenemos de una forma inmediata. Y eso hace que la empresa que no tenga ese inmediato, es decir, que no reparta al día siguiente o dos días, esté fuera de mercado. vale. Entonces es muy importante en esa nueva realidad, lo que yo llamo nueva realidad, pues la aparición del e-commerce eh, como empresa puntera Amazon y también el tema del, el, del, el tema del COVID. Bien. Eh, Podríamos decir que muchas empresas han puesto tanto esfuerzo y, y han focalizado tanto la logística que ese departamento eh, ha tomado vida propia. Tanta es su importancia que está superando, superando a otros aspectos de la compañía, es decir, ya se supone que tenemos buen producto, que tenemos buen precio. ¿Quién me lo entrega antes? Es decir, uno de los filtros que podemos hacer es por fechas de entrega, es decir, pasa a ser fundamental nuestra fecha de entrega. Bueno... Eh, os digo que o, o existen ya casos donde la logística ya tiene vida propia, eh, no puede parar. Eh, al final eh, lo que tenemos que hacer es poner el foco en esta logística y esto hace que para la empresa sea complicado. ¿Por qué? Porque esta empresa crea un o la empresa crea un flujo logístico y este flujo logístico hay que alimentarlo y hay que alimentarlo de una forma correcta y a bajo coste. Porque si es verdad que el departamento logístico pasa a tomar una, una vida propia, pasa a tomar un, una fuerza nueva, pasa a hacer algo muy importante en la empresa, nos hace crear un, un monstruo, un dragón dentro de nuestra empresa. Y si este dragón no lo sabemos dominar o no lo sabemos gestionar bien, ¿qué es lo que nos influirá? Pues nos posiblemente en mayores costos por mercancía, por mercancía movida... Eh, incremento de, de, de costos variables, incremento de costos fijos y nos va a hacer que seamos poco rentables. Por eso es muy importante que ya la logística hemos definido o decimos que pasa a ser un, eh, un departamento importantísimo en la empresa, hay que gestionarlo bien. Por eso la importancia de saber logística, porque puede ser que un producto sus costes logísticos hagan que no sea rentable. Bien. El mejor ejemplo para, para empresas con, con logística o con vida propia, o, o lo que decíamos, esa vida propia de, de, de la logística, es Amazon. Volvemos a hablar de Amazon porque es el referente. Bueno, claro, nos preguntamos cómo esa compañía, esa compañía de la sonrisa, Robis la caja con la sonrisa, pues también reparta sus paquetes de lunes a domingo. Y la respuesta es sencilla no les queda más remedio que hacerlo. Es decir, hemos llegado a un momento que tenemos que repartir o tenemos que eh, entregar todos los días, 24 horas, ¿vale? Si nosotros trabajásemos con una, con una compañía logística al uso, normal, de lunes a viernes, incluso algún sábado podíamos trabajar, este día de parada, es decir, este sábado tarde o este domingo, este sábado y domingo, con el volumen de e-commerce e que tenemos de planificación de, de paquetes, nos haría que el lunes estaríamos colapsados. Por tanto, la decisión de trabajar sábados y domingos no es una decisión de servicio, que es una decisión de servicio, pero es una decisión que el lunes no podríamos asumir. Para poder asumir esto tendríamos otra opción, pero que creo que no es una opción viable, que sería dejar de vender ese fin de semana, que los pedidos nos entrasen el lunes. El viernes paramos y el lunes. Pero claro, estamos en el e-commerce, estamos en la inmediatez, estamos en la rapidez, en quiero, lo compro y lo quiero ya, lo quiero disfrutar. Si nosotros paramos el fin de semana no tenemos eso. Con lo cual esa opción de la logística tradicional, la que hemos conocido hasta ahora pues no es una opción, no es una opción porque tenemos que trabajar viernes y sábados, porque los pedidos que vamos a tener en e-commerce viernes y sábado van a ser mayores que incluso durante la semana y tenemos que darle servicio. ¿vale? Está claro que el principio fueron los paquetes eh, que, que, que requerían de una distribución no stop. ¿vale? Eh, esto ha hecho... Que estos paquetes de distribución no stop nos han hecho crecer nuestras empresas logísticas de lunes a domingo, 24 horas, 7 días a la semana. ¿Vale? Incluso, pues bueno, en Amazon podremos, se han creado puntos de recogida, se ha creado. Se ha creado eh, muchísimo, muchísima eh, capilaridad para, para las entregas. Luego hablaremos un poquito de Amazon. Yo os voy a hablar o, o, o les voy a hablar un poquito de la experiencia de Amazon aquí en, en Europa, en España. ¿Vale? Los problemas que está teniendo de capilaridad. ¿Por qué? Porque también tenemos un problema en la logística. Eh, los grandes eh, operadores no operadores logísticos, sino los grandes operadores de e-commerce, han acostumbrado a que la distribución de la logística sea gratis. Eso ha sido a base de qué? De bajar esos costes logísticos. Muchas empresas, muchos operadores logísticos han entrado, han entrado a esa venta de, de, de, de fletes muy, muy baratos, en eh, domingo, en sábado, por la noche, a las 12 de la noche, es decir, hemos entrado en esa locura. Pero ha ocurrido que también muchos operadores logísticos han dicho hasta aquí, ya no puedo mantener esto, ya no me es rentable. Es decir, ya que la logística, que la entrega sea gratis, no lo podemos soportar. Y eso a Amazon le está creando muchos problemas, le está creando muchos problemas en lo que conocemos como la última milla, es decir, esa entrega de capilaridad ahora mismo Amazon está intentando crear su propia red logística, su propia red logística de última milla, para no depender de esos grandes operadores, que ya llega un momento que le dicen, mire, yo a este precio por paquete no puedo, no puedo. ¿Por qué? Porque es lo que volvíamos a decir al principio, hemos alimentado de ese dragón, hemos impulsado ese, ese, ese dragón, y a ese dragón le tenemos que dar de comer, le tenemos que dar paquetes para que sea rentable, porque como paremos el dragón, la empresa deja de ser rentable. Tenemos que ver la importancia que tiene la logística en la rentabilidad de la empresa. ¿vale? Pasamos a ser un departamento fundamental. Si no damos bien de comer a ese dragón que llamo yo, a ese departamento logístico, que se ha hecho tan fuerte, que se ha hecho el hecho diferenciador en nuestras ventas, porque ya por precio poca gente se puede diferenciar. Por servicio todos tenemos servicios, todos tenemos garantías. Entonces tenemos que tener algo. ¿Vale? Entonces eh, la logística eh, se está imponiendo incluso a la forma de, de las ventas. Eh, en muchas ocasiones está impulsado eh, las ventas para poder tener esa red logística. Uno de los principales problemas que hay es que hemos acostumbrado tanto al consumidor a que haga un clic y compre una cosa y se la entregamos al día siguiente. Pero dentro de 10 minutos hace otro clic, compra otra cosa y volvemos a tener otro mensajero que se lo entrega dos horas más tarde del día siguiente, la última entrega. Es decir, en un domicilio no estamos agrupando, no estamos consolidando. Esos son unos costes inmensos. ¿Cómo mantener eso? Pues ese es uno de los grandes problemas logísticos. logísticos ¿Podremos mantener esos dragones sin una forma racional de entregas? Por ahora lo estamos haciendo. ¿A costa de qué? Pues a costa de que muchos de los operadores logísticos están diciendo hasta que he llegado. Es decir, ¿hay necesidad de que yo compre este bolígrafo y lo tenga que tener por necesidad mañana? Pero es lo que me han acostumbrado. Es mi hecho diferenciador. Que yo lo compro porque lo tengo mañana. Si lo tuviese dentro de cuatro días, igual mi decisión de compra no, no la querría. ¿Por qué? Porque también vamos al capricho. Entonces, cada vez vendemos más y cada vez que vendemos más, hacemos más grande, hacemos más monstruo, hacemos más dragón a nuestro departamento logístico. Y esto es un círculo, pues bueno, infinito o infernal, pero es en el círculo que nos hemos metido. Por tanto, la siguiente vez que veamos una furgoneta de Amazon o de otra empresa de transportes, ¿no? me quiero centrar en Amazon, eh, repartiendo un, un domingo... Diremos que lo hace porque no puede parar. No puede parar este dragón, no puede parar este monstruo que hemos creado. Este monstruo que hemos creado porque pasa, como he dicho, a ser la logística un hecho diferenciador en nuestra empresa. Hay que alimentar todos los días a este monstruo logístico que hemos creado. ¿Bien? Y lo hemos creado pues, por, por el concepto de e-commerce, por el concepto de rapidez, con lo cual es necesario. Bueno, la logística... Es una pieza fundamental en la cadena de producción y suministro de cualquier empresa. Vale, eso lo tenemos claro. Bien, A través de la gestión logística, las compañías ponen sus productos y servicios a disposición de los clientes en el momento y en los lugares adecuados. Esa sería la definición tradicional de logística que sigue existiendo, es decir, esta definición sigue siendo válida. Lo que pasa es que ya el cliente pasa a... Definir claramente cuándo, cómo y dónde quiere el producto. Es decir, nuestro cliente pasa a determinar, ¿por qué? Porque puede hacer filtros, ya no es que vamos a comprar y me lo entrega cuando pueda, no es que me, su compromiso es entregármelo mañana. Eh, está creando muchísimos problemas también con lo que conocemos con la logística inversa. ¿Qué pasa cuando ese cliente nos devuelve la mercancía? Es decir, ¿cómo gestionamos esa logística inversa? Pues crea muchísimos problemas. Bueno, vamos a hablar de las funciones de la logística empresarial. Bien. Bueno, la función de la logística en una empresa, ¿cuál es? Primero es ofrecer el mejor servicio al cliente. Eso lo tenemos claro. Gracias a los procesos logísticos se garantiza una gestión de entrega rápida y eficiente de los productos y servicios. Es decir, al final la logística es ofrecer el mejor servicio al cliente. Para eso tenemos que hacer una planificación de las rutas de transporte. La logística y transporte de una empresa se carga de diseñar las rutas de distribución más adecuada para cada producto y cliente. Cuando nos estamos metiendo en el e-commerce o intentamos hacer algo como Amazon, esto ya no tiene, han roto estos, estos esquemas, es decir, al final la planificación de rutas del transporte no se planifica por punto de entrega, como se, como se planificaba hasta ahora. Por punto de entrega yo planifico mi ruta logística, es decir, mi furgoneta, mi mensajería, mi camión va a ir una vez al punto, o dos veces, mañana y tarde. No. Ahora, si hay que ir siete veces, se va siete veces. Y si hay que entregar siete paquetes, se entrega siete paquetes. Y cada uno en su tiempo, porque cada uno tiene su precisión o tiene su entrega logística. Con lo cual, esto lo que está haciendo es incrementar eh, los costes logísticos de una manera exuberante. Muchos operadores logísticos están hablando que bueno, pues han, han cancelado o han dicho no a esta forma de, de trabajar. ¿Por qué? Porque bueno, pues siempre ha existido la, la, la falsa o existía la falsa eh, creencia que hasta que, que no era falsa creencia, sino hasta ahora existía que mayor volumen, economía de escala y podíamos automatizar todo. ¿Por qué? Porque si yo tengo que llevar una furgoneta a un punto y la llevo con ocho paquetes, si la llevo con 40 paquetes, pues gano muchísimo más. Hasta ahora, pues ese era el funcionamiento. Y por eso todos habíamos entrado en esa, en esa guerra logística, porque lo que queríamos era volumen. Cuando lo que se nos está diciendo es que no es volumen, esa entrega, es decir, me da igual que tengas que ir 40 veces, al mismo sitio. Pues ya entonces los costes logísticos, la planificación de rutas no nos sale, porque al final no impera una economía de escala, que impera el entregar al, al, al cliente. Por eso decía que, lo, que el departamento logístico ha pasado de ser una commodity a ser algo que está ahí, porque, porque hay que, tiene que estar, hay que entregar, a ser fundamental en la empresa. Y es más, hemos creado un monstruo y como el monstruo no lo alimentemos bien, se come la empresa. Fijaros la importancia que tiene. Bueno, pues estábamos hablando de que las funciones de la logística era ofrecer el mejor servicio al cliente, la planificación de las rutas y por tercer punto también tendríamos, tercero y no último, la gestión, gestionar el inventario. Bien, la logística de almacenamiento tiene en cuenta aspectos como los canales de venta, los tipos de producto, el espacio de almacén, etc. Es decir, es importantísimo saber el inventario, porque lo que no podemos hacer es que nos pidan algo, tengamos preparados a la, a la mensajería, tengamos preparado a la, la capilaridad para entregarlo y no encontremos el producto o tengamos un stock o tengamos un inventario que no está de acorde o no está de acuerdo a, a lo que queremos hacer. Por tanto, es importantísimo esa gestión de inventario en la logística, tenerlo perfecto. Si hay cinco, hay cinco y tenemos que saber dónde están, ¿vale? Eh, también, volviendo al caso Amazon, al gigante Amazon, pues Amazon rompe con esto, porque bueno, si inventa sí, el inventario lo tienen perfectamente, pero la colocación no depende de, de, de, de unos factores que son aleatorios, ¿no? porque ellos tienen la política de que si yo compro o, hoy un, unas sábanas para la cama, no significa que vaya a comprar la almohada o que vaya a comprar eh, la parte de arriba de la, de la cama. Si no, lo siguiente puedo comprar es una lámpara. Entonces, no tiene por qué estar todo menaje junto ni toda ropa de cama junto. ¿Vale? Tienen hay una serie de, de, de factores que lo hacen. Bueno, tan importante como la gestión de inventarios sería procesar los pedidos. Una buena gestión de stock permite procesar los pedidos de una forma más ágil y eficaz. Es decir, tenemos que planificar la ruta, tenemos que saber el inventario y tenemos que poder procesar los pedidos. No se nos puede quedar ese pedido eh, parado. Es decir, el departamento logístico mueve esto, la, la cadena de suministros mueve esto, la gestión y el procesamiento de los pedidos. Eso es importante. Y ya por último, y no menos importante, por cierto, es gestionar los datos. Bien, gracias a los procesos logísticos podemos obtener información muy valiosa para la gestión de la empresa como los horarios de mayor concentración de pedido, las incidencias más frecuentes, etc. Es decir, el gestionar esos datos que recibimos es importantísimo para ayudar a procesar los pedidos, para gestionar el inventario, para planificar la ruta la ruta, perdón, y, como no, que es nuestro fin, el ofrecer el mejor servicio al cliente, porque vuelvo a repetir que va a ser el hecho diferenciador en el en el proceso, en la decisión de compra de nuestro cliente. Ese mejor servicio. Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de cuáles son las nuevas tendencias en logística o qué es lo nuevo que hay que hacer en logística. ¿no? Pues las nuevas tendencias son la digitalización y e automatización, automatización perdona, del proceso logístico. Es decir, todo ahora estamos en un mundo digital y la logística tiene que ser digital. Es decir, el mensajero ya no puede ir con un albarán y que me lo firmen. Tiene que ir con una PDA y eso directamente tiene que ir a la empresa. Y tenemos que saber dónde está cada cosa y cómo está cada cosa. Y eso nos lo permite ahora la digitalización y tener todos los procesos automatizados. También las nuevas tendencias de la logística es la expansión del e-commerce. Es decir, lo que queremos es que el e-commerce, y esto ayuda mucho el COVID, el e-commerce cada vez sea más fuerte, más potente. O sea, las tiendas de barrio, las tiendas de, de cercanía, pues cada vez lo tienen más difícil. ¿Por qué? Porque descolgamos o, o en nuestro celular o en nuestra computadora pues ya podemos tener esa compra. Y esa compra y nos va a llegar perfectamente, y nos va a llegar en un tiempo muy muy conveniente. Es decir, ese, esa compra de, de, de impulso que tiene, que tiene el comercio local, pues la podemos tener también con el e-commerce. Y eso nos va a hacer, en las nuevas tendencias de la logística, que tengamos un re replantamiento de la cadena de suministro. Es decir, cómo tienen que ser nuestros stocks, cómo nos tienen que suministrar nuestros proveedores. Recordar que cuando hablamos de cadena de suministros, tenemos que pensar en el proceso logístico del proveedor de nuestro proveedor. ¿Vale? Porque no podemos romper no podemos romper ese, ese, ese lazo que tenemos. Bien. Bueno, eh, ya ha tocado estos puntos, pues nos tocaría un poquito hablar de qué retos debe afrontar el sector logístico en un futuro próximo. no? Es decir, qué retos tiene que tener el sector logístico en un futuro propio. Pues uno de los principales retos es la logística verde. Es decir, la famosa huella de carbono. Eh, como he hecho... hecho que podremos destacar no me sé los datos con ecuador pero estoy seguro que, que, que están por debajo eh, la huella de carbono o la logística verde la huella de carbono que tiene la empresa amazon es mayor que la de españa y portugal o la de francia o la de alemania y posiblemente casi seguro hablo sin comprobar el dato que ecuador es decir contamina más amazon que ecuador porque este este eh, educación que hemos hecho a nuestros clientes de lo quiero y lo quiero ya y si tengo, tiene que venir otro señor otro, otra logística dentro de dos horas que venga y si tiene que venir dentro de media hora que venga todo eso es contaminante porque lo que estábamos hablando antes cuando decíamos agrupar esos pedidos si no los podemos agrupar pues hay que hacer cinco entregas y cinco entregas es contaminar cinco veces más entonces es uno de los grandes retos que tiene la logística verde y yo creo que es uno de los retos que empezará Amazon a educarnos pero no tanto por el, por el verde, sino como el, por el ahorro de costos para ellos. ¿Vale? Pero yo creo que, que es un importante reto que debe tener el, el sector logístico. El siguiente reto que tiene el sector logístico para este futuro, para este futuro próximo, ¿eh? no, no, no hablamos de dentro de 10 años, agenda 2020, agenda 2030, como se habla aquí en Europa, no. Estamos hablando del futuro, del futuro inmediato. Es la resistencia que tiene la cadena de suministros. Es decir, ¿cómo manejamos esos stocks? ¿Cómo manejamos esa cadena de suministros? Pues esa resistencia, a esa innovación, pues, pues es una cosa nueva. Y también otro de los, de los retos que debemos afrontar el sector logístico eh, y que hay que mejorar y ha venido también muy, muy enfocado por el tema COVID, es el tema de cadena de frío. Cadena de frío y también me... ¿Por qué? Porque es un tema difícil, el tema de la logística frío, logística refrigerada, es complicado porque hay que tener muchos medios, no se puede llegar a todo. Es un tema complicado y caro, no se puede, no se puede vender barato. Y también eh, yo me atrevería a decir que hay que, que afrontar todos estos retos eh, de una manera urgente e importante. También el tema de eh, que ha aparecido mucho con el COVID, el tema farmacéutico, ahora pues, ha, ha, ha explotado. ¿Por qué? Porque ha habido clientes, ha habido clientes y, y ha habido que hacerlos. El tema de perecederos. Y uno de los grandes, sigue siendo uno de los grandes problemas que tenemos en la cadena de suministros, es la logística inversa. Es decir, cómo hay que manejar la logística inversa. Cómo hay que hacer para que esa logística inversa, es decir, ese extra costo que tenemos de recoger, la logística inversa es me entregas este bolígrafo y, y con las políticas que tenemos de evolución no me, gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta el azul y lo devuelvo. ¿Cómo hacemos esa recogida? ¿Cómo hacemos logísticamente? ¿Cómo lo volvemos a meter en nuestro almacén? Pues claro, esto pasa de ser un producto nuevo a ser un producto usado. Es decir, ¿qué hacemos con todo eso? Pues eso es uno de los mayores problemas, problemas que tenemos. Bien, bueno, ya como segundo punto, si tienen alguna duda, pues bueno, pueden establecer o, o si quieren preguntar algo a través de, del canal, pues se puede, se puede hacer alguna pregunta a través del chat, ¿vale? Pero vamos a hablar ahora del segundo punto, ¿no? que es las ocupaciones con mayores perspectivas de empleo. Bien, claro, hasta el final depende de cada país, depende de cada momento. Yo, yo estoy trabajando unas encuestas o, o, o mis fuentes son la de Movertis, que es una empresa especializada. Entonces, las principales ocupaciones o con mayor perspectivas dentro del departamento logístico, pues cómo no, tiene que ser la, el técnico en cadena de suministros. ¿vale? Todo lo que implica un técnico en cadena de suministros. También en segunda posición, no los estoy nombrando por importancia, sino por diferentes eh, grados, pero no, no, no significa que, que haya más técnicos en cadena de suministros. Estoy diciendo eh, puestos que podríamos eh, nosotros eh, entrar con esta, con esta con es, con este, oh, con este maestría logística, ¿no? eh, pues técnico en cadena de suministros, como no técnico en comercio exterior, en comercio internacional. Es importantísimo el manejo perfecto de los incoterms, importantísimo el manejo perfecto de los costes logísticos e internacionales y sobre todo el tema de responsabilidades, de riesgos, es decir, tener muy claro cuáles son los riesgos de, de cada uno. En esto hemos estado hablando un poco de, de, de, de, eh, del e-commerce, pues el e-commerce suele manejarse con un incoter DAP delivery Place. ¿vale? Con todo ello lo que significa, y quien lo sabe, y quien lo puede aplicar, es el técnico de comercio internacional. Bueno, también está muy demandado las ocupaciones. También tenemos el técnico en gestión de stocks. Es importantísimo gestionar una buena gestión de stock. Todo lo que ello implica, todas las teorías que hay de, de gestión de stock... Esos stocks de seguridad, que la mercancía nunca falte. ¿Por qué? Porque ahora estamos con bueno con diferentes eh, metodologías, con diferentes formas, pero vamos al stock cero. Es decir, no queremos stock, queremos el mínimo stock requerido. Vale, eso nos hace que tenemos que tener un buen técnico en gestionar esos stocks. Porque si el stock no lo tenemos, es decir, si nosotros no tenemos el capuchón en el momento, no podremos ensamblar el bolígrafo y pararemos la cadena de producción y pararemos todo, pararemos la empresa. Entonces nos tenemos, que estar tenemos que estar seguros de que tenemos en el momento preciso en lo que necesitamos y que no nos va a faltar. Claro, tampoco lo que podemos hacer es una compra de 100.000 capuchones por si nos piden 100.000 bolígrafos. Pues no. Todo eso lo tendremos que llevar. Los analistas de, de sistemas, ¿no? De sistemas logísticos, de sistemas en la empresa. Nos analizan el sistema, esa, esa gestión de datos que decíamos, esos datos que teníamos que recoger. Cómo no eh, los técnicos en Link. Es una... Bueno, son diferentes eh, formas de, de, de trabajar... Y así time, link, pues en metodologías de trabajo, pues se está demandando muchos técnicos en link material. El director de operaciones o en supply chain, es decir, el director de operaciones, donde lo que está haciendo es gestionar todo esto, gestionar las operaciones, que al final la operación es que se entre. Los técnicos en intermodalidad, intermodalidad creo, eh, quiero recordaros que es, cuando estamos eh, gestionando, cuando estamos agrupando varios medios de transporte, ¿vale? El transporte multimodal. Recordar que el transporte multimodal lo que lo diferenciaba es bajo un documento de transporte, bajo el mismo documento de transporte, van varios distintos medios de transporte, ¿vale? Eso es lo que sea, eso es la necesidad para que sea un transporte multimodal, ¿vale? Intermodal, es decir, un, un documento de transporte que ampara varios medios de transporte. ¿Cómo no los técnicos en e-commerce? Es decir, al final, si esto nos alimenta la logística del e-commerce, necesitamos un técnico en e-commerce. Pero el técnico en e-commerce tiene que saber también de logística, porque si no está, está, está mal. Entonces, el técnico en e-commerce e también tiene que gestionar este, este movimiento. Y lo siguiente que tendríamos serían los jefes de tráfico. ¿vale? Esa, esa gestión de rutas tan importante que he dicho que Amazon nos ha roto, pero bueno, nos ha roto dentro de la lógica, intenta que sea lo más agrupado posible, pues tendremos que tener ese jefe de tráfico, pero tampoco todo es Amazon. Es decir, al final lo que tendremos que ver es cómo nosotros vamos a gestionar, o cómo vamos a, o cómo vamos a hacer para que haya un tráfico, para que esas rutas sean efectivas, sean coherentes, sean sostenibles, sean verdes y sean económicamente rentables. Es decir, el jefe de tráfico lo que nos va a hacer es la rentabilidad. Bien, y por último, y no menos importante, sobre todo porque, porque yo he trabajado en eso, el tema del transitario del forwarder. ¿Vale? En logística, logística internacional, sobre todo el transitario el forwarder, pues es una de las posiciones más ocupadas, ¿vale? Es una de las posiciones más demandadas. Tenemos grandes en Guayaquil, donde están ustedes posiblemente, pues, ¿qué les voy a decir de los transitarios? Bueno, ahora me gustaría, sé que somos pocos, pero bueno, si, si pudiésemos intervenir un poco o, o pudiésemos ver, pues sí me gustaría un poco eh, que hablásemos o que pensaseis, si no os pondría un vídeo, sobre... Eh, un tema muy, muy de actualidad, que es la crisis de los contenedores a nivel mundial. ¿no? Entonces, bueno, voy a poner un poco el antecedentes y si no os pongo un vídeo para, para que veáis o para que podamos... Eh, voy a prepararlo para que podamos hablar un poquillo sobre ello si, o si queréis eh, en el chat, pues podemos, pues podemos hablar... Es decir, la famosa crisis que hay ahora de los contenedores. Sabéis que los fletes marítimos, el flete, marí, el flete es el precio del transporte internacional, los fletes marítimos están, inflados no, infladísimos. Es decir, eh, yo el pasado jueves recibí cotizaciones de fletes, yo trabajo mucho el mercado chino, el mercado desde Shanghai a Valencia, un contenedor de 40 pies, que más o menos estaba costando entre 2.200, 2.500, Alta sesión, 3.000 como muchísimo, la última cotización que recibimos fue de 18.000 dólares. Claro, esto nos crea unos problemas logísticos impresionantes, porque si yo llevo bolígrafos, pues bueno, igual como tiene poco volumen y poco peso, puede repercutir, es decir, la repercusión es de 2 céntimos. Pero si yo lo que llevo son neveras, refrigeradores, o llevo algo que caben 80 unidades en el contenedor, tengo que repercutir esos 12.000 euros en 80 unidades, con lo cual el producto no es, no es rentable. Esto viene sobre todo a coalición porque estábamos hablando con un cliente que tenía neveras, refrigeradores, y, y decía que los costes logísticos, o sea, no podía vender, ¿no? tenía que parar la actividad. Porque nadie va a cambiar la nevera, es decir, el que se le estropee la tendrá que pagar mucho, la intentará arreglar o verá lo que haga, pero nadie va a comprar una nevera nueva. Porque una nevera que te costaba, mmm, invento, 400 dólares, te va a costar 1.200 dólares la misma nevera. ¿Cómo, podemos, ¿Cómo puede el consumidor admitir eso? ¿Qué le contamos? ¿Los costes logísticos? Pues es un tema muy, muy importante. Entonces, me gustaría hablar pues, la, de la causa de escasez de contenedores y también de las soluciones. No sé si tenéis alguna pregunta y si no os voy a poner un vídeo, ¿os parece? A ver, lo tenemos por aquí. Compartir. Sobre, voy a poner un vídeo. A ver. Estamos viviendo una de no las es. mayores crisis del transporte marítimo de la historia. Varios factores se han juntado para crear... Una tormenta perfecta en el comercio mundial que ha provocado escasez de algunos productos y un incremento de precios. En este video explicamos en qué consiste y qué le está haciendo a tu bolsillo la ya bautizada crisis de los contenedores. ese nombre porque uno de los factores principales que desencadenaron esta crisis es precisamente la escasez de contenedores, lo que se traduce en poco espacio disponible para transportar los productos de Asia a Occidente y precios de fletes disparados. Hay exportadores que están semanas esperando por contenedores disponibles para transportar su carga y esto ha hecho subir los precios, llegando a costar casi el doble de lo habitual, según reporta el experto en economía marítima de la Universidad de Plymouth, Stavros Caramperidis. Aunque suena un poco contradictorio. No se trata de que no existan físicamente esos contenedores, sino que no están donde tienen que estar. Pues llegaron barcos con cientos de miles de contenedores con mercancías hasta puertos de América y Europa, y debido a las restricciones de la pandemia no pudieron volver a cargar los contenedores con nuevos productos para llevarlos de regreso a Asia. Por lo que muchos contenedores están ahora amontonados en algunos de esos puertos en Europa y América. El segundo factor que ha contribuido a esta crisis de transporte tiene que ver con interrupciones en la flujo del tráfico marítimo. Por un lado la temporada de tifones llevó a varios puertos chinos a cancelar sus operaciones y por otro está el cierre temporal de algunos puertos en China por medidas para controlar la pandemia. Hay que tener en cuenta que China tiene 8 de los 10 puertos más activos del mundo que ahora mismo están funcionando a una capacidad muy inferior a la normal debido a las restricciones del COVID. Como el mercado tiene una dinámica de reacción en cadena, esto ha generado una congestión de barcos que esperan en largas filas para desembarcar su mercancía. Y eso ha creado cuellos de botella en los mayores puertos internacionales, como muestra este mapa que mide el tráfico marítimo en tiempo real y resalta en rojo las zonas congestionadas. El tráfico también ha aumentado porque los importadores más grandes, que se resisten a este incremento de precio del flete de las compañías navieras, están alquilando sus propios barcos para transportar su mercancía y esto se traduce en un mayor número de barcos en tránsito. Pero para algunos expertos del mercado marítimo que consultamos en BBC Mundo, esta sería solo la punta del iceberg de esta crisis. No solo se trata de la escasez de contenedores o del tráfico excesivo, sino que hay un tercer factor. Hay empresas chinas que están fabricando menos. Según destaca Carlos Restaíno, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Empresas de Juguetes. Esto por las estrictas medidas que ha impuesto China para evitar nuevas olas de virus. Así, cuando se detecta un brote en algún lugar, la producción se hace más lenta, lo que provoca un retraso en la entrega de mercancía. Y lo mismo ha ocurrido en países que son grandes productores como India, Vietnam o Bangladesh. Como efecto dominó, cada vez que se cierra una fábrica o un puerto, el producto no puede ser importado y algún consumidor como tú o como yo quedamos sin ese producto. La pregunta es, ¿qué le está haciendo todo esto a tu bolsillo? Bueno, la primera repercusión es que se ha disparado el precio del transporte de mercancía o fletes y con ello han subido los precios de los productos. Y es que ese aumento ha sido drástico. Para ponerlo en cifras, en septiembre de 2020 un flete de China a Estados Unidos costaba unos 4.000 dólares. Un año después cuesta más de 20.000. En un año el precio se ha más que cuadruplicado. Aún mayor es el aumento del precio del flete de China al norte de Europa que pasó de más de 2.000 dólares a más de 14 mil, es decir, casi 7 veces más. En América Latina la situación varía según cada país y los precios cambian sustancialmente cuando se trata de una empresa pequeña con poco poder de negociación o un gigante que consigue tarifas por volumen. Por ejemplo, el costo del flete de un contenedor entre Shanghái y América del Sur antes de la pandemia era de unos 2 mil dólares en promedio. Ahora cuesta más de 7 mil. Esto, según estimaciones, del Banco Interamericano de Desarrollo. Y un dato clave, alrededor del 80% de los bienes que consumimos en el mundo se transportan por vía marítima. Así que estamos hablando de que hay una afectación...